Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleep Pintora y seguimos con la demo de Detective Pikachu. ¡Seguimos! Vale, hijo. Yo lo sé, creo que el iphone que tenía el collar eh, era el que tenía el ketchup. Se parece que han dejado una mancha, una mancha de pintura. ¡Sí! Y tiene la forma de, de una cola de iPhone. ¿Habrán dejado alguna otra huella por aquí? Mancha blanca de pintura. ¡Sí! Vale, tengo que buscar la mancha de ketchup vale que está aquí una huella roja huela ketchup fíjate en la forma de la huella te resulta familiar está más claro que el agua el co la cola del iPhone se pringó cuando te lanzó el perrito caliente ah claro el ketchup esto podría considerarse una pista qué tal si preguntamos a la gente sobre la mancha de ketchup a este tipo a ese tipo de la gorra mismamente vale es posible obtener nueva información si preguntas algo diferente a la misma persona vale Ah, aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Mancha de ketchup. Me acabo de fijar en una mancha de ketchup que hay cerca de la... con la forma de una cola de, una cola de un iPhone. ¿Sabes qué ha ocurrido? ¡Uf! Ese iPhone estaba hecho una furia con decirte que derribo esta mesa de un solo coletazo. ¡sa! Así es nada. ¿En serio? Pues sí que tienen fuerza. Tranqui, que no cunda el pánico que para eso te acompaño. Ah, claro. Al fin y al cabo eres un Pikachu. Si hiciera falta siempre podrías usar Rayo Rayo, lo que se dice Rayo Va a ser que no ¿Eh? En fin, cambiando de tema Como ves, has obtenido información nueva Por eso es importante preguntarle A la misma persona o al mismo Pokémon Varias veces Vale A ver si la niña Recuerda ¿Qué crees que podrás encontrarlo? Ya le pregunta a todo, señora. Nada, la del Furfru. ¿Qué quieres? Preguntará Furfru. Me pregunto si Furfru sabrá algo. Déjamelo en mis manos, que ya me encargo yo. Oye, Furfru, se te ve algo alicaído. ¿Te han hecho una jugarreta sosaypumpiñinis? Fur. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? Dice que su entrenadora le da de comer unas vallas. Que no le gustan ni pizca simplemente porque son muy nutritivas, según ella. Tiene que apechugar una vez a la semana y justo hoy ese, es ese día fatídico. ¿Eh? ¿Y por eso está tan triste? Pues no tiene nada que ver con los Ipun. Cierto, en realidad no sabe nada al respecto. Vaya, se ve que los Pokémon tienen todo tipo de, de preocupaciones. Mancha de Quechu. Allí hay una mancha de Quechu con la forma de la cola de un iphone ¿Sabe algo al respecto? Ahora que lo dices, uno de esos Ipun tenía una cola manchada de rojo. Era quechua entonces, menos mal que no ensució no mi pobre Forfru ¿No recuerda nada especial sobre ese iPhone con la cola manchada? Pues no, era tal el barullo Ay, pues nada Vamos a ver si esta sabe algo Sí, la mancha de pintura ¿Esta mancha de pintura es obra de un iPhone? Sí, por lo visto quería sacudirse la pintura con la que se había ensuciado la cola pero ninguno me dice cuál, del, si, cuál de los dos era el que tenía. Dig, mancha de quechu. Antes dijiste que había visto unos iPhone. ¿Tenía uno de ellos en la cola manchada de rojo? Dig, ¿en serio? ¿Qué pasa? Dice que el iPhone que tenía en la cola manchada de rojo llevaba un collar. ¡Eh! Me acordé. Esa pista es fabulosa. Gracias, Tigersby. Dig. Ah, venga. Pues nada, entonces hay que irse por aquí. A ver, ¿qué quiere Pikachu? Estupendo, creo que ya tenemos suficiente información. Es hora de empezar a deducir. ¿A qué, ¿A qué te refieres exactamente con deducir? A ver, que si el que tiene la mancha de ketchup fue el que se fue para el parque y es el que tiene el collar. Pues vámonos para el parque, ¿no? Tienes que llegar a una conclusión sobre el paradero del iPhone en cuestión basándote en los testimonios e indicios recabados. Vale. Vamos a, crear, vamos a crear en tu cuaderno un nuevo apartado para preguntar para apuntar tu pesquisa, ¿vale? Objetivo: averigua el paradero del iPhone. Pesquisas. Dice, averigua el paradero de iPhone. Oh, try. a Which direction did the a-pal with the necklace flee if we were amateurs this is where we went but of course we're not you've got the crucial evidence right it's those marks that the tails made now do you remember where you saw those marks I get you aquí Acá me animados iconos toca borrar. No. Y este está aquí. Vale. Tienes una buena memoria, bien. Si eso es el caso, El iPhone que se ha llevado el collar tiene una mancha de rojo. Toca aquí para ver tu expediente. En realidad no me no hace falta ver el expediente, Yo sé que es el DSP. Al parque. Yeah, soy un detective. <risa> ha ido al parque. Did you find anything out? Yeah. Looks like the ape ran off that way. So we're gonna follow. Good idea. We're counting on you. Please, my precious necklace. All right, just leave it to us. What are you trying to do? Show off for the girls? No, of course not. Hey, Whatever you need to do, my friend, I'm all for it. And it seems like you might be somewhat helpful on this case. Are you saying you're a real detective? I'm not just a detective. I'm a great detective. Detective Pikachu. Speaking of, what's your name? I'm Tim. Tim Goodman. Tim? Yeah, what's wrong? Nothing. Nothing at all. Nice to meet you, Tim. Now, let's go find the Apom. Right. <sighs> mm. A mí me da que va a ser hijo de. del dueño de Pikachu. Parque de Tanti. Tanti, Tanti. Venga, tiene el parque. ¿Dónde está el iPhone? Ahí está. ¿Qué ¿No es eso? ¿Un <risa> <risa> <risa> napalm? Se me hace como un chase. Ahora está interesante. ¿Qué pensás que sucedió, Pikachu? Vale, la cosa se empieza a complicar, ¿eh? Lo hemos encontrado, pero no lleva el collar, y el pobre parece estar inconsciente. A estas situaciones, lo que hay que hacer es, es mantener la cabeza fría y analizar todo lo ocurrido. Creo que toca volver a sacar el cuaderno. Encuentra el collar, pesquisas. Ah, encuentra el collar. El iPhone okay. Vale, venga. ¿A qué te refieres con impresionar en lugar de los hechos? Muy sencillo, abre los ojos y busca cualquier indicio o pista que nos ayude a deducir lo que ha ocurrido. De acuerdo, manos a la obra. A ver... Sí, vamos a ver primero el iPhone. Está lleno de raguños. A lo mejor perdió el conocimiento tras una reyerta. ¿Eh? Hay algo debajo. ¡Una pluma! ¿Y esta pluma? Menudo hallazgo, Tim. Esto es una señora pista que nos llevará hasta el culpable. La pluma negra, ¿vale? Es el periódico de la mañana, aunque está algo arrugado y racado. Detablece sobre el accidente de la autopista congelada. Reza el titular. Reza el titular. Las hojas están racadas, pero eh, que no se puede leer lo que viene a continuación. Vale, el periódico, lo cogí. La valla. Entre el quecho y la pluma y la pulpa de la valla, está todo perdido de rojo. Cierto, es una valla picante, así que no creo que tuviera intención de comérsela. Vale. Aquí hay una soja. ¿Una soja? Sí, están algo aplastadas, pero tienen toda la pinta de ser un árbol del parque. Vale. Y espérate, por aquí hay otra cosa más. Mercursor. Dice, una de las patas de una de las atarras refresco, se lo estaría bebiendo el iPhone. yo diría más bien que se trata de basura, es probable que todo esto te, se haya caído del cubo que haya volcado en el suelo quizás el desarme lo ha tumbado y se lo ha, se lo ha esparcido todo lo que tenía adentro vale, una lata vacía muy bien, creo que con esto podemos dar por terminada la inspección vale. Marcas de forcejeo, el collar desaparecido. Creo que es evidente que esta Ipun ha tenido un altercado con alguien. Sí, pero ¿con quién? Eso es lo primero que debemos averiguar. ¿Recuerdas cómo, cómo procede un detective? Hay que anotar siempre en el cuaderno de los detalles de la investigación y los indicios que se vayan encontrando. Sí, primero habría que averiguar por qué iPhone ha perdido el conocimiento. Para. Probably ¿Qué indicio crees que apunta al culpable? la pluma negra. Muy probablemente sea un murcrow. So, climbing owner Does feather call to a certain characteristic Un Pokémon duro, un Pokémon con pluma, un Pokémon con pluma. This Pokémon. Here's what we should do. Let's go around the park and we'll search for who this feather belongs to, right? That will be the Pokémon con feathers, be sure to down. Okay, let's get going. Just make sure you keep up. Mang. ¿A quién pertenece la pluma negra? Let's look for the owner of that black feather. It should be the one that has the necklace. Sí vale, ya lo sé. Si quieres? Para conseguir información tendrás que hablar con todas las personas y los Pokémon que puedas Por ahora prueba a hablar con la, barra la barrendera que se encuentra cerca del lugar de los hechos ¿Vale? A ver qué te dice ¿Dónde está la barrendera? Esto es un señor Aquí estoy viendo Pidaf ¿Dónde está la barrendera? Yo no la veo A mirar aquí Hola Hace un rato un Naipum se estaba peleando con alguien en ese árbol ¿Ya se ha calmado los ánimos? Sí, eso parece Menos mal, tenía tanto miedo que no me atrevería a acercarme por allí Ahora ya puedo trabajar tranquila Sí, es mejor mantener la distancia prudente si se ve una pelea Por cierto, ¿llegó a ver al agresor? ¿Era un Pokémon? Pues no, no vi nada porque no me acerqué Pluma negra Estoy buscando un Pokémon, ¿Sabe cuál podría pertenecer a esta pluma? Imagino que será un Pokémon pájaro, pero no sabría decirte cuál. Pokémon pájaro. ¿Puedes hablarme de cuáles son los Pokémon pájaro que suelen verse por aquí? En total hay cuatro especies diferentes, repartidas por las tres áreas del parque. ¿Cuáles son esas tres áreas? La primera es el área de la fuente, que es donde estamos ahora mismo. Si sigues a mano derecha acabarás en el área de descanso, y a mano izquierda encontrarás el área del lago. Vale. Muchas gracias. A ver, Pokémon pájaro del área de la fuente. ¿Qué Pokémon pájaro viven en, en el área de la fuente? Por aquí suelen venir los Pidaf. Los verás junto a la fuente jugando. Pokémon pájaro del área de descanso. ¿Qué Pokémon de pájaro sueles haber por el área de descanso? En el área de descanso puedes ver un Taylor acicalándose el plumaje. Y en el lago. Por aquí suelen revolotear varios Starly y una Murkrow. ¿Me puede contar algo sobre ambos? A ver, los Starly van siempre en grupo de tres, mientras que el en el parque solo hay una Murkrow que va a su aire. De hecho, durante el día a menudo sales a bastante. Es la Murkrow. Espérate. Señora Señora ¿Dónde está la señora? ¿El área de la fuente? ¿El área de... ¿En dónde está el área de descanso? El área de descanso estaba por aquí, creo Starly Un trío inseparable Star En realidad preguntar todo esto no, no me va a servir nada Mira, hoy eh, creemos que esta de la pluma pertenece al que tragó el iPhone y hemos hallado inconsciente junto a la fuente y estamos tratando de identificarlo